Bienvenidos al avance del nuevo capítulo del desafío de Voz 2023 Bueno, en el capítulo de hoy vimos que los hombres lucharon en gran manera para poder ser los ganadores Pero lamentablemente vimos que en el equipo de Beta uno de estos hombres tuvo que ser calveado Se fue calveado a descansar Luego pasamos a las mujeres Luego vimos la gran batalla que se dieron las mujeres, pero salió victoriosa Gema, ya que ella de un principio cogió ventaja y lideró durante toda la prueba. Lamentablemente quedó como última la Guajira. Bueno y para sorpresa de muchos, el equipo de Beta comenzó a debilitarse tras la pérdida del día de hoy. Ya no se ha acabado esto, hay mucho, mucha tela por cortar. Vamos a ver qué es lo que va a acontecer en los próximos capítulos. Bueno, y algo también que les quiero comentar es que Andrea Serna también ya dio a conocer que solamente van a haber tres equipos de aquí en adelante. Bueno, quisiera saber qué opinas acerca de la salida de la Guajira. Déjamelo saber en la caja de los comentarios.